En este video tutorial les voy a explicar cómo buscar un aula virtual y automatricularse en la misma. En primer lugar, deben identificarse con su nombre de usuario y contraseña en el entorno donde se encuentre el aula virtual. En esta ocasión hemos seleccionado el entorno institucional 2223 y como facultad o escuela, el entorno de la escuela de doctorado y estudios de posgrado. Nos identificamos y accedemos. En la página principal del entorno, seleccionamos la opción de buscar. A continuación, elegimos la titulación y el curso. En el listado de asignatura, localizamos el aula virtual de la asignatura y accedemos. Llegados a este punto, el sistema nos pide la clave de matriculación. Esta clave o contraseña la debe haber comunicado el profesor o profesora de la asignatura. Cumplimentamos con la contraseña y nos damos de alta. En estos momentos, estamos en el aula virtual de la asignatura. Si volvemos a la página principal, encontraremos entre el listado de nuestras aulas, el aula virtual de la nueva asignatura. Desde aquí, ya podremos acceder directamente. Por último, no olviden que al terminar de trabajar o realizar las actividades en cualquiera de los entornos, deben cerrar la sesión. Asimismo, si necesitan realizar una consulta o resolver una incidencia sobre este procedimiento, deben contactar con el soporte técnico del campus virtual.